Yo soy Lila Tochi. Lila ba, do, ba, Tochi. Ba, do, do, do, do. Y el día de hoy, Aracnophobia. Play. Ok. ¡Uh! ¡Qué buena foto! Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Oh. ¡Dormir! ¿Quién duerme? Escapar. No puedes hacer eso ahora. Ok. So, duermo lo que no puedo hacer en la vida real perfecto Ay oh, no, una araña no conecte no conecte los audífonos what is going on here? Ay, una araña. no, no puede ser no manches, no veo nada ¿FPS mode? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Qué? Bueno. Me gusta ver. Así que supongo que veré. Ok. Um... Uy, uh, ya sé para qué son los de estos, ¿verdad? Vamos a quemar a la araña o algo así. Hola. Oh. No. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Oh, rayos. ¡Ay, jutu! ¿Me morí? Ah, sí me morí. Miren, pero pude quemarla junto conmigo. Ok. Pues ya sé que ahí no. Ya tengo un arma. Ay, no. Cuando hay muchos caminos no sé qué hacer. Bueno, empecemos por aquí. Porque cuando hago esto siempre hace eso. Bueno, ¡ay, justo O sea, eliminate 8 hidden little spiders. Necesito matar 8 arañas escondidas. Esa es la misión. Esa es la. ¡Misión! ¡Hoo! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Muerta! Una. Listo, listo, listo. Me habré perdido de alguna ahí. ¿Acá? Esto no se ve bien. Porque así van a estar. Creí que habría una salida para allá. ¡Una linterna! ¡Una linterna! ¡Estaría bien! Bueno, pues. No le temo a las arañas, caramba. Se ve creepy, ¿verdad? Está cool. Pero no encontré el arañito. Arañito... ¡Ah! ¿Está ahí? Uy, es verdad. No he visto si por otros lados hay. Ese es el arañito. Muere, arañito. Llevo dos. Esto no está funcionando. Veamos. ¡Ah! Arañito. También puedo intentar buscar aquí afuera. Todo de mi corazón! Uh, ¡Nada! Uh, ¡Nada! Si ven algo, me dicen. ¡Oh! ¡Ey! ¡Esta no estaba aquí! Ya tengo cuatro arañitos. Ahora voy a intentar irme para allá. A ver si. Me vuelve a agarrar. Más bien, si no me vuelve a agarrar. Ah, ¡Oh! ¡Claro! ¡Funcionó! No Entonces me había prendido el foco. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Por a a venir corriendo por mí, ¿verdad? Me quieren matar, auxilio. Arañito. Uy, uy. Uy, uy. Te caminan, te caminan. Uh. Un arañito. Se fue. de tu araña más su. qué me quitó me quitaron mis mis mis de estos tenía tenía todavía De eso se trataba, ¿verdad? Aquí voy una, dos y tres. ¡Corre! ¡Cómo loco! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Corre! ¡Cómo loco! ¿El arañito? Corre, como loco, ¡Uy su... <risas> okay. ah, pero maldito, tiene mucha sensibilidad. <ríe> Era imposible, creo que no debía hacer eso. <ríe> Maldito juego. Maldito juego. Está bien crazy. Huyendo de una araña, no puede ser. Güey, si ¿sí me salí, ya que no tengo que meterme ahí. Ay, no sé. Es que sentía que algo estaba escondiendo, pero al parecer no me puedo esconder ahí, así que tengo que irme de corrido hasta el fondo, ¿verdad? ¡Costa, costa, costa, costa, costa, costa, costa, costa, costa! ¡Ay! tu madre! ¿Es por aquí? Díganme que no hay otra araña, por favor. Arañita, arañito, no tengo do dos balas. Uy. Uy. Malditos arañas risueñas. ¿Qué? Esa puerta la he visto en algún lado. Oh, caramba, no digas que me vas a seguir ahora tú. Me quiero hasta acá, a ver si encuentro otra. No manches, ya está más muerta que muertí mi arma. Necesito balas. ¿Y esto qué? Necesito una cosa, ¿ok? Un coso para una cosa. Ya. Corro, corro, sin detenerme. A ver, ¿qué puerta es la que me abrió? ¿Es esta, right? Yes. A ver, arañito. ¡Uy! Sí, no hay vuelta atrás. Ah, ¡No manches! ¡Try to survive! ¡No quiero! Oh. ¡No puedo correr! ¡Cónchale! ¡Ay! ¿Esto? Atrapó, ya sabía que no iba a poder alcanzar A hacer eso Vamos, vamos, vamos Ay, me morí Es que, ¿cómo? Pero ya funcionó Si ¿sí? ya lo abrí o no La verdad O sea, ah, ya se abrió Sí, ya. Vamos a venir a matarnos, sí. Y... Uh, ¿Por qué? Ay. ¿Qué haré ahora? ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que tengo que regresar? Y buscar una araña para matarla. Ala, ¿y la araña? Bueno, está la araña. ¿Aquí hay otra? ¡Es el artilugio! ¡Encontré el artilugio! ¿Y por qué la música? No, no sabemos. porque lo hace emocionante? ¿Lo tengo o no lo tengo? Así lo tengo. ¿Y dónde lo había visto? Hasta acá, ¿verdad? No tiene suficientes recursos. ¡Ay, déjenme de decirme pobre! Ya yeah. Ok <ríe> Uno Dos ¿Y luego? ¿Para qué esto? Bueno, salir una araña, ¿verdad? Juegos de su madre ¿Qué? ¡Ay! Hay una araña recorriendo también todo esto. Son 15 monedas. No he visto ningún arañinchiquín. ¿Qué es eso? Ah, para más velocidad, para más diversión, dice. ¿Y aquí viene o no? Sirri grisa. Sí, araña. Arañito, voy a matar con el pico en uno. No. no, no, rayos, desperdicié ese coso. Bueno, para eso era de todas maneras. ¿Qué? Ahora entra en las habitaciones. Me agarró otra vez, pero ni siquiera estaba o me agarró por atrás, de Dios. Sucia la maldita. Ya. Yeah. What the fuck? Ok, me espero. Ya, yeah, no sé. No entiendo. Pero, pero, pero. No entiendo. Definitivamente no entiendo nada. No sé si ahí ya entré. Acá me faltaba, right? Closed. Está bien rara el patrón de esa cosa. Uy, aquí está. El arañón. Cuidado que te araña. La tengo que... Ay, una pizza. ¿Para qué? ¡Ay, pendeje! ¡Ahí está! Pues le voy a decir a la araña que me lleve. ¡Eso, caramba! Ahora sí, a la última habitación del, última, del último piso de la torre más alta. ¿Cómo es esa madre? Run. ¡De aquí, de aquí! ¡Eso, carambolas! ¿Tú para ¡Esto! chingate ¿Qué? This is Fortnite baby. ¿Qué pasó? Your survive. ¿Y por qué sigue esa música horrible? Estoy esperando el finish. Gracias por jugar ¿Nada? ¿Un agradecimiento? ¿Nada? ¿Pero qué les pasa? ¿Solo te hace sufrir de oquis. En conclusión amigos Si sí estuvo bueno y a la vez Desesperante Lo odio